Blanca, blanca, nieve, nieve. pasame kilos de esa nieve oh, Que quiero estar muy poderoso y dejar de sentirme nervioso oh, Blanca, blanca, nieve, nieve, Pásame kilos de esa nieve Que quiero estar muy poderoso y dejar de sentirme nervioso Baila, oh, baila, no. un poco chinao Con nariz de plata, mocos agrandado Sin saber qué es lo que tengo a mi lado Que es lo que pierdo o oh, qué es lo que gano Si estoy muy drugado, princesa, juega y muéstrale a esa perra cómo se reja. Sustancia blanca, déjame lastimar Que yo por vos apuesto todo juego líneas vestidas de blanco Chica labio rojo y pelo dorao Codes lo amargo Que si no es así me pongo enojao Pico lo que consigo en la mina Mira como lo tengo a todo muy loco Poco a poco tontito me pongo Si la veo mis ojos quedan rojos eso se me hace fácil Que también sin vos ya no soy el dejante Escucha sí. mi voz, esto no es lo dejante Dame otra dosis que quiero seguir Dame de voz que yo pienso seguir oh. Blanca, blanca, nieve, nieve Pásame kilos de esa nieve oh, Que quiero estar muy poderoso Y dejar de sentirme nervioso oh. Blanca, blanca, nieve, nieve Pásame kilos de esa nieve Que quiero estar muy poderoso Y dejar de sentirme nervioso Oh Blanca, blanca, nieve, oh, nieve. pasame kilos de esa nieve, nieve. Oh, Blanca, blanca, nieve. nieve, que quiero estar muy poderoso oh, Blanca, blanca, nieve. nieve, dejar de sentirme nervioso oh, Blanca, blanca, nieve, oh, oh. blanca, blanca, nieve Días y noches, almuerzo y cenas, esa píldora tiene que estar Blanca, nieve, en el baño, en el cuarto, en la oficina siempre está yeah. Este vicio escondido es muy tímido, hay veces que me hace temblar A veces me potencia y por esas causas es que ahora estoy te ido, escuchas oh. Antes de comentar más, que la blanca amarillo me deja. Estoy feliz por pura simpleza. Y no puedo parar, y no puedo parar. Todo mi entorno a mí me da vuelta. Te dormido me duele la cabeza. Blanca nieve y sus duendes me invaden. Su manzana hechizada picada me vuela. Me vuela, me vuela. Que yo no soy yo. Bla, blanca, blanca nieve, nieve. Pásame kilos de esa nieve. Oh, que quiero estar muy poderoso y dejar de sentirme nervioso. Oh, blanca, blanca nieve. Pásame kilos de esa nieve. Que quiero estar muy poderoso y dejar de sentirme nervioso. Blanca, blanca, blanca nieve. Blanca, blanca nieve. Dejar de sentirme nervioso. Quiero estar muy poderoso. Oh, blanca, blanca nieve. Blanca, blanca nieve. Blanca, blanca